Condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina María Adrián, desde Lomas del Ávila, en el municipio Sucre, escribe a micondominio.com, Elías. En estos momentos no puedo pagar los montos completos del condominio, pero puedo ir abonando. Te consultan, Elías. Me pudiera orientar si eso es posible ¿Qué responde Elías Santana? Claro María, primero te felicito Eres una vecina consciente que está preguntando Que está manifestando la voluntad de pago La de colaborar Pero en este momento tus condiciones económicas No te permiten estar al día en el 100% Tú ve abonando Lo más importante es que converses Con tu junta de condominio Le hagas saber tu situación Le expliques y manifiestes claramente Esa voluntad de pago Y mes a mes, según sean tus ingresos eh, vas cubriendo los meses anteriores. Eso sí, María, considera la posibilidad de buscar otra actividad económica, una actividad económica complementaria o de reconvertirte, hacerte más productiva, no solamente para estar al día al 100% en el condominio, sino también para que mantengas y quizás en tiempos de crisis puedas elevar tu nivel de calidad de vida. Qué bueno que estás en disposición de pagar, lo que hay es que generar más fondos,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 tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.